Salvaron el verano, eso ya está determinado. Está el sobrino de Alfa acá con nosotros. ¿Cómo está, Franco? ¿Bien? Todo. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Ustedes... Bueno, ¿cómo, ¿cómo lo viste? Sé que estuviste un ratito con tu tío. Eh, nada más el domingo, después de todo la, el y la sí. salida esa tumultuosa, los petardos. ¿Cómo lo viste a tu tío? ¿Es como, está, como, en la, como vos lo veías en la casa y es igual? Sí, obviamente todo potenciado, ¿no? Porque estuve ahí tres, casi cuatro meses adentro. Eh, pero sí es así, o sea, él es muy sensible, explosivo. sensible? Sí, él es, es algo así que lo toca y se pone a llorar automáticamente. Yo soy así también. Bueno, hoy la escuché a Ufal, que no sé si tiene amor u odio hacia Alfa, eh, <coughs> y decía, en el corte se nos puso a llorar, enseguida también dijo que era sensible. Me, me no, es, que es sensible, la atención del aula que o es sea... cero sensible. No, él es sensible, o sea. Yo las veces que le dije algo mm. así se pone a llorar, o sea. Es explosivo también, como se mostró en la sí. casa. ¿Qué le dijiste <risa> Por él, como tenían los chicos de gran hermano en la casa? No, yo la verdad nunca discutí con él. Sí, alguna ni de vuelta de no compartir una opinión, pero no una discusión jamás. ¿Pero ¿Y cómo lo hiciste? encontraste a la salida? ¿Apabullado? ¿Lo viste bien? ¿Feliz? No, ¿Enojado? ¿Cómo lo viste? La verdad lo vi cinco minutos como máximo. Eh, ¿A dónde se vieron? ¿En el hotel donde lo tienen? No, el... no, ahí ah. mismo en el, canal, en el canal. Nosotros lo estábamos esperando en el piso, viste que siempre el participante que sale... Y no vino por el tema de la manifestación y eso, y nos dijeron que esperemos un ratito a ver si podía venir. Vino, estuvimos cinco minutos con él y nos tuvimos que ir. La verdad, sí, lo vi enojado, obviamente, porque había recién perdido y estaba enojado, pero en esos cinco minutos se recalmó, eh, se emocionó por vernos, obviamente, nos dijo que nos extrañaba muchísimo. Y no, lo vi bien. Obviamente él quería ganar, lógicamente. Obvio, no eso, como todo. Pero bueno, era la frustración de eso, pero... ¿Tenía muy concientizado que iba a ganar? O sea, pe ¿pensaba íntimamente que no, era posible...? No, yo creo que... No lo hablé con él, la verdad. Yo creo que si sí, el domingo no pensaba que sí iba a él, no sé si pensaba que iba a ganar. Que iba a llegar más lejos, seguro. Mm. Pero bueno, como fuera hermano, o sea, eso era algo del día a día y le tocó a él esta vez. ¿Y vos vez. cómo lo viste dentro de la casa? ¿Te parece que jugó bien...? Yo no sé si jugó, o sea... Porque si... fue muy criticado por dicho sí. que tuvo. ¿A ¿Vos cómo lo ves? Y aparte Mirá, fue joven. En, en cuanto a una estrategia, no sé si tuvo una estrategia. Él fue como es él realmente. Obviamente, como dije, al estar cuatro meses encerrados con gente que no conoce, no sé si se mienten o no, yo creo que todo se potencia y por ahí todo es más, más fuerte o menos. Eh, yo creo que jugó bien, o sea, por algo llegó hasta donde llegó, que es bastante, o sea, no es fácil. Y más teniendo 60 años que... No es fácil estando ahí, o claro, sea, claro. tienen muchísimas cosas lo... afuera, todos por supuesto, no uh -huh. digo que no. ¿A vos quién te gustaba no? adentro de la casa? Sacando a tu tío, obviamente. <risas> Mira, a mí me gustaba ese juego, por ejemplo, de Coti, de, de, el, de estar ahí simulando y por ahí cuando tenía que ir a nominar, ¡tac! Eso a mí en me, me clavaba, parecía claro. que estaba bueno. Después, no sé, a mí Marcos obviamente no te puede quedar mal, me parece que es un chico que es súper tranquilo, no molesta a nadie, no pisa nunca el palito... Eh, no me pareció ninguno, la verdad, que haya sido mal jugador De los últimos que quedan ahora, por lo menos ¿Y alguien de tu tío que te dio vergüenza? Que lo viste y te dio vergüenza, dijiste oh, No, no sé si ¿no? vergüenza Sí hay muchas cosas, como he dicho, que yo no comparto La opinión que tiene él, pero entiendo que es su opinión Y bueno, por si ejemplo que de pensar así y cuando se dijo el tema de los dichos de la homosexualidad y eso, yo la verdad no comparto, pero... Pero tu tío es tal cual como se mostraba en la casa o sí, un él personaje es el personal. O sea, yo he creado... Como dije, es una opinión que él daba, yo no coincidía, pero sí él es así, es lo que es piensa... Pero cuando, cuando le decía a Ariel que era la ballena Willy, por ejemplo, él hace esos comentarios en tus tu Mira, sí, obvio. A ver, a, a mí no me Nunca me dijo eso nunca lo escuchaste decir eso no cosas? creo que como todos todos alguna vez tenemos un comentario sí, desafortunado la, verdad, ¿Y la relación con la Camila la relación con Camila que se veía entre medio padre medio hot por momentos qué no, te pasaba vos a ver, la, cuando la, lo veías la, yo lo conozco y no tengo ninguna duda de que no estaba buscando estar con ella y nada porque pero él lo dijo pero dijo no, que la veía como mujer sí él no quiera algo con ella es, le decía que o gente que tenés, le, le, le hablaba como mujer nunca como hija y por qué le tiene que hablar como hija si no es su hija pero nunca te por decir que bajo ningún ...un punto de vista vos pensás que él la veía... No, yo, tío, yo lo conozco y, y sé cómo es él... ...y yo creo, a ver, como dije, no hablé con él... Sí. ...habría que preguntarle sí. a él... No lo dijo, no lo dijo afuera, sí lo haría... ...o sea, lo dijo yo, ahí... A ver, sí. mi opinión, yo creo que no... Hay vos que, que lo ver... conocés, pensás que no saldría con una piba de 20 bueno, años... Bueno, no lo no, conocés no sé tanto... Si es, si ...no saldría con una piba de 20 años... ...sí, sí que con Camila no estaba buscando eso... Yo sé que se veía de alguna forma. Sí. Yo creo, a ver, mañana se lo preguntamos. A, no, a él. Pero a vos, sí, no, como vos como familia. No la acusen como a Franco, pero no tienen nada que ver. Como Escúchame, como... Franco. ¿La casa tu... se Yo murió el primero sin, que sale sin en... alfa. 20 años, No No sé si se murió. Yo había hablado con mi familia, con mis amigos. Sí creo que mi tío estaba todo el tiempo eso, de que siempre un cruce con uno, con el otro, que se quejaba de esto, del otro. Sí está, como dicen ellos, esa paz que no sé cuánto sí. dura. Mira lo que sí. es la casa ahora, en vivo. Están ahí lavando, todo, todo muy tranquilo, muy... Desde hoy que están Demasiado, entre los ¿no? perros, Tranquilo. que están ocupados con los perros. Sí, yo creo, que, yo creo que él es el que más contenido generaba, y eso no había dudas. O sea, es contaba las historias que contaba, que algunos no le creían, decían, ¿será cierto no? ¿Conoce tanta gente? ¿Son posta o mienten? Mirá, todas no sé, porque obviamente claro no sé, o sea, no, no, no estoy 24-7 con él. Hay muchas que contó que... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles sí contó, que vos sepas? La que Mirá, contaba siempre en tu casa. Claro. ¿Cuánto de vuelta la de Susana? La, la contaba de Susana, siempre. La de la de Susana? La de... por ejemplo, lo, lo de Susana una vez la habrá contado en mi casa. De cuando era chico, consiguió el número no sé cómo y llamaba y llamaba. Eso lo ha contado en casa después, si es verdad o no. Ahora, atribuirse el título. Es un atrevido, atribuirse el título de Hola Susana. Bueno, es un atrevido. Bueno. <risa> pero... Yo creo que le va sumando iba a él a todo que lo que va a contar.